Vete ya, regresa otro día. Mi hermanita quiere jugar. Lluvia, vete ya. Enrolla hacia arriba.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 Jala, aplaude, aplaude, aplaude Apunta hacia el techo, apunta hacia el suelo Apunta la ventana, apunta la puerta Aplaude con tus manos, uno, dos, tres Pon tus manos en tus rodillas Roll.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 tus rodillas